Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien, de verdad, de corazón, espero que estéis bien. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, hace tiempo que, que no me paso por aquí por el canal y que no nos vemos físicamente tomando una caña ni nada, como está la cosa, pero es que he estado muy liado, he estado en los últimos meses muy liado con, con la empresa, ahora estamos en campaña, con la carrera de psicología, pero lo que más liado me ha tenido ha sido Hacienda. Eh, en mayo nos metieron una inspección a la, en, a la empresa, a la sociedad que administro. Afortunadamente lo tenemos todo bien y no ha ido la cosa a más. Y después de esa inspección en la empresa, pues me han metido a mí una personalmente como Ángela Abril Ruiz. ¿Tú te crees lo que pasa aquí? Es increíble, o sea, lo de este país es increíble. Los empresarios que, y autónomos que luchamos cada día por crear empleo, por crear riqueza pues nos machacan, nos machacan a impuestos, nos machacan a burocracia, esto es insostenible, o sea, realmente pienso que, que, que estoy pensando y planteándome cada vez más seriamente irme de este puñetero país donde no se puede emprender y donde lo único que hace la administración es machacarte a burocracia, a papeleos, a ponerte la, zancanilla, la zancadilla, a, a, a complicar las cosas, es imposible, en este país es Imposible, parece que aquí se premia al holgazán, se premia a... al que, bueno, pues por ciertas circunstancias tampoco hace mucho en la vida, más que pedir una paga, y eso sí que lo hacemos bien, ¿no? buscarnos una paguita, intentar que el Estado nos pague algo a final de mes eh, tocándonos las pelotillas. Sinceramente, muchas veces me dan ganas de hacer eso. De dejar las iniciativas, de dejar de, de, de, de emprender y de crear negocios para dedicarme a inventarme una enfermedad, inventarme cualquier cosa, a pedir ayudas, a tocarme los huevecillos y a no hacer absolutamente nada. Porque sinceramente se te quitan las ganas. Pero bueno, después de llorar un poquito, a eso no he venido hoy, sino que hoy quiero compartir con vosotros la gran noticia de que ya está disponible el nuevo libro Cómo invertir tus ahorros a los veintitantos o más sin ser un experto. Sí, he tenido tiempo entre todo este tiempo... ¡Uy, cómo huele aquí! ¿Ah? Mirad, mirad, mirad. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad qué panecito! ¿Qué he hecho esta mañana? o... Oh, la maquinita esta, ¿os acordáis de la máquina? Creo que voy a, a, a tener que volver alguna vez a hacer los vídeos estos de la máquina de pan porque la verdad es que es una pasada, lo sencillo que, que resulta hacer el pan y lo, bueno, y lo bueno que sale. Pero bueno, como os iba diciendo, me ha dado tiempo a escribir este libro Cómo invertir tus ahorros a los veintitantos o más sin ser un, un experto y os voy a decir por qué, porque eh, en los últimos meses Dio la casualidad de que hablando con, con distintos colegas, eh, en distintas ocasiones, pues salió el tema del dinero, salió el tema de los ahorros, salió el tema de las inversiones, oye Ángel y tú en qué inviertes, y estoy pensando, tengo un dinerillo ahí, ¿qué me recomendarías? Y me he dado cuenta que, que en general hay una falta de educación financiera y un desconocimiento de los productos de inversión que eh, tenemos a nuestra disposición. En los últimos años, con la tecnología financiera, las fintech, han salido bastantes productos nuevos, bastantes opciones, aparte de, de los clásicos fondos de inversión, donde podemos meter, invertir nuestro dinero de forma bastante sencilla. Entonces, como me di cuenta que, que, que faltaba esa educación financiera y por ahorrar un poquillo de trabajo por no estarlo contando en diversos cafés y a cada uno en un café pues dije oye mira lo que voy a hacer es escribir un pequeño libro donde os cuente donde os cuento de hecho ya en el libro cuál es cuál es mi estrategia de inversión bueno empiezo con, con una parte teórica que son los fondos de inversión eh, cuál es la necesidad o las necesidades, la motivación que te deberíamos tener para, para molestarnos un poquito por invertir nuestros ahorros... En fin, una serie de, de argumentación teórica para fundamentar un poco lo que es las recomendaciones prácticas que os cuento. Eh, bueno, como siempre, tenéis, lo tenéis disponible en Amazon, en edición papel, en, en edición... ¿cómo lo llaman? Kindle, eh, ebook y también aquellos que no os queráis gastar el dinerillo pues me lo podéis, podéis escribirme un correo electrónico y os lo envío por pdf. Sabéis que yo no gano ni un duro con esto, o sea no lo hago por dinero, afortunadamente vivo de otra cosa, simplemente lo hago por, por placer, es mi hobby, escribir libros es mi hobby y en concreto escribir este libro, lo he, lo he hecho, además cuando lo estaba escribiendo tenía un par de amigos, enfrente, eh, virtualmente pensando en ellos, y lo he escrito eh, desde, desde un punto de vista muy, muy, muy, muy personal. De hecho, si, si, no, si no hubiese tenido la imagen de esos colegas enfrente, cuando lo estaba escribiendo, hay cosas que no hubiese contado, porque en el último capítulo, el capítulo 9, eh, cuento parte de mi experiencia en Madrid, doy cifras exactas de, de, del dinero que he invertido, de cuánto me costó mi casa, de cuando hice la hipoteca... Y muy probablemente, si, si no hubiese imaginado que os estoy contando a un amigo, pues son datos que no hubiese dado. <risa> Después lo he leído y he pensado quitar muchísimas cosas porque dije, joder Ángel, eh, te estás pasando aquí de sinceridad. Pero bueno, al final no lo he quitado y está todo aquí en el libro. Como digo, es un libro escrito para amigos, como si nos estuviésemos tomando un café. Y como si en ese café me preguntaseis, Ángel, ¿tú qué harías para invertir o qué haces para invertir? Pues mi respuesta está aquí. En este libro, ¿de acuerdo? Porque invertir cuanto antes mejor es muy importante. Gracias a la magia del interés compuesto, conseguiremos que nuestra jubilación o cuando seamos mayores, que aunque penséis que no, al final llega, al final es una cosa que llega. Cuando seamos mayores, pues tendremos ahí un dinerillo ahorrado que mejorará nuestra calidad de vida. Entonces, sin más, eh, bueno, la web la tenéis en bulidomix.com barra educación financiera, bulidomix.com barra ahí podéis ver la información del vídeo, del, del libro, lo dejaré en la web aquí en el canal, o bueno, si entráis en mi página, en un montón de sitios, vosotros ya sabéis cómo encontrarlo, vale, entonces nada más, espero que os vaya todo bien y espero que nos podamos ver pronto. Para tomarnos una cervecilla, para tomarnos unos cafés, salir a correr y esas cosas que a nosotros nos gustan hacer. ¿De acuerdo? Venga, a cuidaros y a ser muy buenos. Chao, chao.